Continuamos en Crescante y en anteriores entregas ah, son, hablamos de las etapas y el desarrollo de los equipos de trabajo y hablamos de cinco etapas de acuerdo al modelo PERFORM, orientación, insatisfacción, eh, integración, producción y terminación. Y hoy tocaremos pequeñas cápsulas de cada una de ellas, por ejemplo en la etapa de orientación eh, algunos me preguntan ¿cuáles son las características de la etapa de, eh, de orientación? y bueno, pues particularmente es que existe cierta ilusión y altas expectativas por este, esta integración del equipo de trabajo ¿no? pero también existe cierta ansiedad por parte de los integrantes pueden surgir preguntas como ¿dónde encajo en este proyecto? y ¿qué se espera de mí? también eh, se pueden evaluar la situación y las personas clave y otra característica es que se busca establecer un lugar concreto de, en el equipo de tal manera que cuando nosotros este, estamos en esta etapa es muy común que se le ceda protagonismo, protagonismo al líder ¿no? el líder es el que tiene que encaminar los esfuerzos, coordinar a las personas, ¿no? porque las personas aún no se sienten con todas las competencias desarrolladas para eh, responsabilizarse de, del todo de sus tareas en el equipo. ¿no? Entonces la productividad en ocasiones tiende a ser baja, los objetivos son pocos, eh, poco claros y de repente hay expectativas poco realistas y esto genera ansiedad, ¿no? Y entonces, ¿qué debe de hacer el líder? ¿O qué, ¿Cuál es el gran reto? Pues es establecer relaciones de confianza entre los miembros, definir una estructura, monitorear los avances, eh, clarificar las tareas y eh, acompañar, acompañar, cediendo, o delegando las acciones para que cada uno de los miembros del, del equipo empiece a responsabilizarse. También es bueno aquí establecer los estándares de trabajo para generar una un inicio de una cultura organizacional en el equipo. ¿Qué te parecen estas acciones? ¿Has estado en esta etapa de orientación? Si es así, por favor compárteme tus comentarios y si te gustó esta cápsula dale a una a la manita me gusta, para seguir compartiendo contenidos en nuestra comunidad. Te lo agradezco y nos vemos en la próxima.